The mis queridos flanecitos soy Suita y hoy voy a hacer un vídeo sobre los nuevos animes que van a salir esta temporada de julio de verano 2015, voy a decir los 10 animes que espero yo que den, den, den de qué hablar este verano se si me han quedado muchos animes fuera, seguramente haré una segunda parte si os gusta esta <risa> también he puesto animes que no tienen una trama realmente muy espectacular pero son originales, ¿vale? así que empecemos en el puesto número 10 tenemos a Makura no Danchi Este está en el puesto número 10 Porque realmente no destaca por tener una trama muy currada Sino porque resulta que podremos ver este anime en primera persona Quiero decir, nosotros seremos el protagonista, ¿vale? Este anime es muy ya hoy, ¿vale? Si nos gusta el hoy. A mí no es que me encante, ¿no? Pero me ha hecho gracia este hecho de que tú serás quien vea al, al, al chico en cuestión Ahí estirado Makura no Danchi, creo que era algo de verlos dormir, ¿no? Realmente no tiene nada más Y conociendo chicos y esos chicos pues pues, pues les gustarás como como en todos los animes, los chicos se enamoran del protagonista Aunque haya más chicos guapos alrededor Los chicos se enamoran de él o la protagonista ¡Sí! ¡No, no hay más! <risas> en el puesto número 9 tenemos a Chufengbi De este anime no he encontrado mucha información Pero el trailer está en chino, creo Realmente a mí esto de, de cambiar de japonés a coreano y a chino no, no me gusta porque realmente no, no me empano de nada, quiero decir que el japonés estoy acostumbrada a escucharlo de, de los muchos animes que me he visto, pero en si chino yo no tengo ni papa, pero lo que sí sé es que está súper bien, los dibujos están súper curados y tiene una trama así de guerra, de militares, de lucha, que pim que pam, y por el tráiler que he visto es bastante espectacular y tal, y va a ser interesante. En el puesto número 8 Tenemos a Gangsta, un anime que como ya bien dice el nombre va de gangster, pero la pongo en octavo lugar porque es original, nunca he visto un anime de gangsters, pero gangsters de esos bien hechos, sabes, de esos que, que te matan, que te matan si te ven por la calle, ahora resulta que será todo lo contrario. En el puesto número 7 tenemos a Chaos Dragon Sekiryu Seneki. Este anime es el típico de batallas entre reinos, creo que habían siete reinos, que utilizaban dragones para luchar. Después de una interminable guerra que por fin termina, aparecen nuestros cinco protagonistas, de los cuales vamos a ir viendo la historia desde el punto de vista de cada uno de ellos. Este anime está en séptimo lugar porque los dibujos aquí, lo siento mucho, pero no me han acabado de convencer. La trama puede estar muy bien, pero los dibujos... Los dibujos no, es... no tienen su qué. No, no me gusta, ¿vale? No me gusta. En el puesto número 6 tenemos a Yokamachi, no Dandelion. Este anime trata sobre la elección del próximo rey de la familia Sakuno como y es perico de los palotes, ¿sabes? <risa> en este anime tendremos nueve descendientes, no sé si serán chicos o chicas, creo que la mayoría son chicas. Y entonces estas nueve chicas o chicos estarán vigilados las 24 horas del día por un montonazo de cámaras. Y entonces el pueblo, el pueblo, porque, porque el pueblo se dedica a ver las, las telenovelas, el salseo de la familia real, en la tele, claro. Sí, como, como, sí, como este claro. Entonces el pueblo decidirá, mirando esa grabación como gran hermano, pues decidirá quién, quién es el próximo sucesor. Alto. En el puesto número 5 tenemos a Overlord. La historia trata sobre un oficinista que se queda dentro de un MMO, como Sao básicamente, pero no. Él se queda porque quiere, vale. Él se queda porque quiere y se convierte en un esqueleto, no sé qué, súper fuerte y súper no sé qué. Vamos, como un boss, no. Siempre que el más fuerte de este mundo. Se dedica a traer seguidores que entren al juego. No sé cómo, no me expliques cómo, porque porque no tengo ni idea de cómo van a entrar al juego y intentarán conquistar lo que queda de ese mundo digital. A ver, se me ha olvidado decir que este MMO ya ha cerrado, ¿vale? Él se ha conseguido quedar dentro del MMO que ha cerrado. No sé cómo mantienen el servidor, pero bueno, él está ahí y veremos qué pasa. En el puesto número 4, y si pudiera la pondría más arriba, tenemos a Oharu por Kikanju. Una anime que trata sobre la historia de una chica que parece un chico o que la confunden con un chico que se ve envuelta Morarte de magia con un host, un anfitrión de estos que vas ahí y, bueno, ¿qué tal? ¿Sí? ¿Tú estás bien? ¡Ay, sí, pues, pues yo también estoy bien! Y esas cosas, ¿no? ¿Me entiendes? ¿Sí, no? Pues me da igual. Se empieza a interesar por los juegos de supervivencia Y creo que junto con un escritor de manga erótico Van a intentarse los mejores dentro de este mundo de supervivencia Creo que es al, al estilo Butún, que se quedan encerrados en el juego Bueno, encerrados en, en, en una isla desierta y, y van a intentar sobrevivir va a molar mucho Y puesto número 3 tenemos a Rampo Game of the Play Este meme me resulta muy interesante por las imágenes que veo en Google Gran cubio. El típico anime de un joven normal y corriente que conoce a un genio detective y decide ser su asistente. Tengo la impresión de que este anime va a ser muy interesante porque tiene como una portada un tanto misteriosa a la unine con no Nakukoroni, ¿sabes? De estos asesinatos así encerrados, va a haber muchos asesinatos, se ve. Espero y deseo que así sea y que se convierta en un anime de estos de intriga y asesinatos porque me encanta este tipo de anime. Lo que estabas esperando, no, estabas esperando el puesto número uno y este es el puesto número dos. En el puesto número dos, siento mucho, no os va a gustar lo que vais a oír. Pero está Charlotte Charlote, Charlotte, no, no, no, no, no lo conocías, pues se ve que es el sucesor de Angel Beats, que lo han creado las mismas personas, con los mismos dibujos y esas costillas, pero, pero, pero, va en el puesto número 2, mucha gente seguramente lo querría ver en el primer puesto, porque Angel Beats gusta mucho, pero no va en el primer puesto por falta de originalidad. Estas historias están muy vistas. El anime podrá ser muy bueno, pero las historias están muy vistas. Pues lo típico, en sí que con poderes especiales. En este caso, nuestro chico tiene el poder especial de estar en el cuerpo de otra persona por un corto periodo de tiempo. Esto le permite copiar en los exámenes. Joder, yo también quiero este poder, ¿sabes? Pero claro, todo el mundo tiene poderes en esa escuela. Ya saben cuál es su poder. Por lo tanto, el consejo estudiantil le dará una oportunidad para mejorar su rendimiento escolar trabajando para ellos. Entonces, pasarán un montón de historias bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. y sorpresa, sorpresa, ¿qué pasará? no se sabe bueno, si sí, se sí sabe como Angel Beats, todo el mundo va a ayudar a las personas que tienen problemas a superarlo. Y vamos a llorar mucho, sí ¿eh? vamos a llorar. Y en el puesto número uno, un anime que se gana este puesto por haberme sorprendido. O sea, esto es espantado. Hay muchos animes de este estilo, bla bla bla, bla pero este anime se lleva la corona, o la, la, la, la chapita del pin por haberme sorprendido un montón. Imagínate la típica academia de chicas, donde solo las chicas. Un día, deciden que pueden entrar chicos, solo consiguen entrar cinco chicos, pero la presidenta del consejo estudiantil, como no la ataca, Decide decir a todas las chicas que no pueden hablar con esos chicos, y estos chicos se dan cuenta de que todo el mundo pasa de ellas Y se enteran de que si hablan con ellas, irán a la cárcel, ¿vale? A la cárcel de la escuela Sinceramente, he visto las imágenes del manga y... Tiene mucho, mucho potencial. Yo creo que va a ser un anime que va a dar mucho de sí. Es que lo espero, realmente lo espero. No sé si he dicho el nombre, creo que sí. Prison School. Y bueno, estos han sido los 10 animes que yo recomiendo para este verano 2015. Haré otro vídeo con los animes que se me han quedado fuera. No he dicho ni Ovas, ni películas, ni segundas o terceras temporadas. Porque bueno, esas las debéis conocer ya. Si os ha gustado el vídeo podéis darle un like, por favor. Compartirlo con vuestros amigos frikis y otakus y de todo. Y, y suscribirte al canal para ver más vídeos de estos porque, porque realmente yo soy muy friki, no he subido vídeos frikis, pero soy muy friki. Sí, sí, sí, sí. Y bueno, pues es que se me está acabando la batería y he de hablar muy rápido, ¿vale? <risa> Un abrazo muy fuerte y espero que nos veamos otra vez en mi canal. ¡Dios! Suscríbete y dale al like y no te olvides de